bueno qué tal todos otra vez vamos a... después de algún tiempo con demasiado curro vamos a hacer algo con la mesa con la 01V96i de Yamaha que es una cosa muy importante para mí básicamente fundamental sobre todo en, en directo que es el uso de los delays de, de canal eh, cuando tenéis pues microfoneado un montón de, de elementos en un directo como puede ser un, pues, una batería las guitarras y demás y las voces eh, tenéis que tener en cuenta que tenéis un montón de residuo en cada micrófono es decir, residuo me refiero a que está entrando cosas que no son de ese micrófono eh, en el cantante le va a entrar prácticamente todo porque está de cara a, toda, a todo lo que es la orquestación que tiene detrás, ¿no? en el backstage le va a entrar batería, le va a entrar eh, guitarras, le va a entrar bajo e incluso está muy paralelo a a las peas exteriores le va a entrar también incluso un residuo exterior, ¿no? de rebote. Eh, en este caso, por ejemplo, esta grabación que, que vamos a poneros eh, aquí, es una, una grabación que es una sala que no es muy grande, será de 300, 400 personas, y, y lo que hicimos fue, eh, bueno, pues la batería la amplificamos si lo veis aquí con, solamente con cuatro micrófonos, que es muy habitual en salas que no son muy, muy grandes, es decir, prescindimos de lo que es el microfoneo de toms y, de, y del base, y pusimos los overheads orientados en, a coger el overhead derecho, según miráis de frente, a coger el Chaston Charles hi-hat, como queréis llamarlo, y además orientado hacia, hacia el primero de los toms, es decir, un poquito abierto la altura para que coges también lo que son los aéreos de la batería el de la izquierda orientado a coger el right pero también a coger el base y el segundo tom ¿no? eh, lo que hicimos fue eh, medir exactamente la misma distancia que hay entre la caja y, y los dos overheads aquí lo que tienes que hacer es para eliminar esas diferencias de altura es uno más alto que otro porque la caja suele, bueno depende de cada batería y batería que se la pone muy centrada pero, pero normalmente la caja suele estar un poco layada a, a la izquierda de la batería según toca y normalmente vais a tener más volumen de caja en el overhead que está más cerca, ¿no? el que está cogiendo el chastón de esta manera eh, al coger las mismas distancias pues vamos a tener los mismos retardos de llegada de, al, a cada overhead tendréis normalmente un volumen un poco más alto en el overhead derecho según lo miráis de frente y lo que tenéis que hacer es, o lo que suele hacer normalmente es bajar un poco el volumen del overhead derecho para centrar el residuo de caja que entra en el overhead que es imposible evitarlo ¿no? el overhead no puede llevar puertas ni gates de ruido porque básicamente lo que coge es el entorno de la batería y en este caso que además lo necesitábamos para, para amplificar los aéreos también pues con mayor razón aquí sí que tenemos puesto en bombo y en, y en, y en la caja un, una puerta, ¿no? Para sobre todo el bombo para que no, no recogiesen más que, que el golpe y la caja exactamente igual para que no le sobre todo muchos mucho charles o ¿no? Eh, luego bueno pues las puertas están en las guitarras, no hay puertas evidentemente. bueno si sí hay puertas pero muy, muy suaves donde si hay puertas son en, en las voces y sobre todo las voces de los coros, de los, coros, ¿no? de los eh, backgrounds eh, Tienes aquí, bueno, pues en este por ejemplo, si lo veis, teníamos aquí en la dinámica, me parece que es en este, en este donde pusimos la puerta, el compresor aquí, aquí en el en el canal tanto de, del coro del bajista como de bueno, la batería es batería prácticamente prácticamente imposible, ¿no? Entonces eh, el.. el.. bueno, porque básicamente o tiene una voz de Pavarotti, o le entra más caja que su propia voz habitualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues en el, en el color de la batería, cuando canta la batería es un pequeño problema. Lo que hacemos siempre, eh, bueno, íbamos a hablar de delays, ¿no? Pero bueno, lo que hacemos siempre es quitar las resonancias, ¿no? Básicamente, si veis aquí en, en la actualización, lo que hicimos es hacer un, un high pass filter en 200, muy alto, o sea, para quitar el incluso el gordo de caja, y las resonancias que siempre suelen estar en lo, en lo mismo, los 3.000, 4.000 hercios o 5.000 pues prácticamente hacerle una, ¿no? o sea, una bajada de, de cualificación total para quitar esa resonancia que, que estaba dando de la caja ¿no? y que, porque esto luego se va a mezclar con, con la batería que, os suena, a, a, que bien suena a batería sola ¿no? y empiezas a meter micrófonos y empiezan a surgir ahí los problemas bueno, unos problemas son las resonancias que puede tener sobre todo el micro de batería si canta y otros problemas son los delays que es lo que veníamos hoy que me empieza a hablar de un montón de cosas y en el rato que hablamos para mí es fundamental que las mesas lleven delays de canal eh, por ejemplo, en la mesa del ATF, como sabéis que hemos hablado mucho, es una cosa que ya no hemos pedido a Yamaha y supongo que algún día lo hará. Va incorporando delays a las salidas, lo hizo a los Matrix, ha hecho a los estéreos, a las entradas y salidas, a las salidas estéreo, perdón. Eh, pero falta una cosa fundamental que es el delay del, del canal. Yo imagino que, que en alguna de las revisiones, vuelvo a insistir, acabarán de incorporarlo. ¿no? Eh, en esta mesa, la 96 sí. El, el delay lo tenéis aquí como siempre en, en el display access a la izquierda en las inserciones y una de las páginas que, que tenéis aquí son los delays de canal ¿no? en este caso bueno, esto ya está grabado en, en directo y yo me he traído las, las pistas grabadas en los canales 1732 por usb a la, a la mesa están grabadas en crudo y lo, que, y lo que hemos hecho aquí es cargar la configuración que teníamos en aquel momento ¿no? Bueno, pues aquí tenéis lo que son los delays de canal, que ya lo hemos explic bueno, explicado, ¿no? lo hemos mm, visto alguna vez Y yo los he desactivado para que mm, veáis la diferencia que hay cuando haces la coherencia entre micrófonos y estableces los delays ¿no? eh, Yo habitualmente lo que hago aquí arriba, el canal 17 y el canal 18, ese es el, el bombo, esta es la caja, esos son los dos overheads que utilizamos Tenemos emparejados como veis ahí lo que, lo que suelo hacer habitualmente es referir todo a los overheads, eh, también lo he hecho alguna vez y se hace bastante al, al micrófono del cantante, que, que es el que normalmente más alto va a estar, eh, pero habitualmente a mí me gusta más hacerlo en los overheads, manías de cada uno, te da igual, mientras mantengas la coherencia eh, no hay ningún, ningún problema. Entonces aquí lo que hicimos es, en el canal del bombo, con referencia al, al overhead había una distancia de 1,3 metros aproximadamente a los overheads la caja tenía 60 centímetros a, a uno de los overheads y aquí veis que, el, que los dos delays de los overheads son los que, están, los que están planos en el canal 22 hay una guitarra que hacemos exactamente igual eh, la retrasamos al overhead es decir siempre con referencia a los metros del, del overhead es decir, lo que tarda el sonido de guitarra en llegar al, al overhead esta guitarra que estaba un poco más alejada estaba a 2.3 metros. El 24 es la voz, te diré. El 24 un, había una cosa pero que no se grababa. Aquí está el 25, la voz del, del cantante, que estaba a 2,8 metros de los overheads. El primer coro, que es bajista y por tanto está enfrente de escenario, que está un poco más lejos a 3 metros. Y, y esta es simplemente la diferencia que había entre el micrófono del cantante. Eh, con sus overheads es decir, nada, 60 centímetros pero que lo pusimos por coherencia entonces si queréis vamos a ir viendo cómo suena eh, la, la batería de eso intentar utilizar unos, unos headphones si tenéis unos cascos porque lo apreciáis muchísimo más luego lo vais a ver brutalmente cuando cuando grabemos sin delays y con delays ¿no? para que veáis cómo empieza no a desaparecer pero lo que lo que empieza a ocurrir es que eh, se empiezan a, a oír pequeños delays sobre todo en, las, en la caja el bombo eh, también, pero en ocasiones bueno, hasta te viene un poco bien el desfase para, para evitar incluso sus frecuencias pero, pero en realidad eh, donde se nota muchísimo es en, en la caja, empieza a coger eh, sobre todo las resonancias ese, ese delay, ese retraso que, que entra de golpe de caja entre, entre el micrófono cualquiera, el del cantante el del, incluso las guitarras que pueden estar recogiendo algún residuo de caja lo que hace es empezar a matar graves porque son las que primeras se cancelan son más, más eh, peligrosa la, la incoherencia de, de micrófonos en, en las graves, es decir, el desfase que en realidad sucede eh, entre las ondas lo que se empiezan a cargar es el gordo de caja, en realidad lo que están empezando a añadir a la, a la mezcla o al sonido eh, son prácticamente agudos y, y si encima no cortas eh, Esas resonancias es en, en los micros, que si veréis en los micros de guitarra, pues allí también no hay NOX, pero casi de cualizaciones en, en cortes. ¿no? Por ejemplo, en, en esta de, de aquí, yo creo que teníamos bastante porque tenía mucha resonancia la entrada de caja ahí en, en esta. Y teníamos eh, aquí puestos en, en la ecualización, eh, pues es unos pequeños cortes. Si veis aquí en los 4500 para eliminar la resonancia, está exactamente igual esa tenía un, un corte de seis, casi 7 dB eh, y esto lo que te provoca un poco es también perder un poco a lo mejor de brillo de la guitarra y lo que hicimos es en mil, en mil y pico darle un poco más de, de ganancia a ese, a ese punto de frecuencia para darle un poco más de vida a la guitarra que no se nos apagase ¿no? eh, también le puedes hacer un selvin detrás para darle un poquito de aire pero en directo son, son peligrosos ¿no? sobre todo por los platos eh, te refieres a la caja cuando entre los platos ahí empiezas a dar un... Una locura por cada micro, ¿no? Entonces, bueno, pues si queréis vamos a <coughs> perdón, vamos a ir viendo, eh, pues por ejemplo, las cajas primero, ¿no? para, para ver cómo, cómo entra en, en los overheads, ¿no? Y empezar a ver un poco la, la, bueno, pues la eh, realmente lo que empiezan a hacer los delays, ¿no? Entonces, eh, si escuchamos, por ejemplo, lo que es la entrada ¿no? de, de la batería, voy echarlo sin delays, ¿eh? ahí simplemente con, con escuchar los palos ahí se da como una especie como de dos tíos dando la entrada ¿no? es una especie como de pequeño retardo que se escucha ¿no? No, es, no es muy intenso ahora mismo porque la diferencia que hay del golpe de baquetas que da el batería el cuando, cuando lo da lo da prácticamente centrado aproximadamente entre overhead y caja entonces se produce el mismo retardo entonces un, se, se aprecia menos pero se, se aprecia un, un pelín no pero cuando ya se empieza a tocar ahora que está sin, sin delay vamos a, a escucharlo como, como suena Esos son solo los overheads ahí le metes la caja y nosotros ahora lo que hacemos es dar un delay sería con, con los delays he visto que gana gana como cuerpo la batería no es decir empieza a haber esas eliminaciones de, de fase que lo que hacen es empezar a eliminar las, las frecuencias graves ¿no? eh, esto en principio bueno pues tampoco tiene que ser grave si solamente tienes esto es decir si lo quitamos tampoco se suene tan malo ¿no? tenemos un pequeño al final que empieza a notarse y empieza a perderse que hace ahora es empezar a tener cierta coherencia, ¿no? entonces ahora el problema viene cuando que queréis tener la coherencia del resto de, de cosas. ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a escuchar la, el bajo, este no había ningún problema porque está cogido por, por línea, puedes hacerle un delay por simple coherencia auditiva o psicoacústica del que está tocando, pero no hay, no hay necesidad porque no tiene residuo. Entonces si cuando entra abajo no hay ningún problema de desfase, no se pierde absolutamente nada, ¿no? Vale. Entonces ahora vamos a meter las guitarras. izquierda tiene poco residuo, si lo escuchamos pero el auto tiene más y en el ten hay un residuo altito que es el que ya quitamos con, con la ecualización de la resonancia vale, todo este residuo que vais a escuchar así que va a generar incoherencia en la fase de la, de la batería vale? entonces si ahora ponemos la batería vale? entonces eh, vamos a darle ahora si queréis eh, con, con el delay el, a las guitarras y lo vamos y lo vamos viendo exactamente igual esta primera guitarra está a un metro y medio aproximadamente a los de los overheads Ahí vamos a poner el delay y a la segunda En, en fase, ¿vale? Entonces luego ya os digo, si, si el, la guitarra queda un poquito más aguda se que está metiendo mucho mucha resonancia de algo de caja, pues la cortáis como hemos hecho en la en la recordáis acordáis aquí que cortábamos con esos 4.000 y pico? En el cual encontramos el mayor residuo de resonancia. Se puede quitar más, pero empiezas a sacrificar el sonido de la guitarra, entonces ahí en directo hay que, hay que moderarse, ¿no? Entre una cosa y otra, ¿vale? Entonces hablamos con, con las dos. Este es el cantante Si el residuo Que tiene de la, de la batería Pues exactamente igual, no aquí estaba a 2,8 metros Y ya que sean las botes de no, la guitarra de, de los coros Vamos a, a, a grabar, si queréis, una pequeña vuelta sin, sin los delays. entonces si lo, vas, lo vas construyendo, pues piensas, bueno, pues, pues bueno suena bien, no puede sonar mejor, no, claro, pero bueno, suena, empieza a sonar, a sonar coherente, ¿no? Tienes poco poco desfase, poca pérdida, sobre todo, fijaros mucho en... Yo me fijo mucho en, en cómo empieza a cambiar la caja de, de sonido. Entonces vamos a, si queréis ir para atrás... Esa es la batería, ¿no? Bombo, caja. Metemos overhead. Bombo y caja. Si os fijáis, se mantiene bastante bien la, el tema de la coherencia de caja. Vamos a meter bajo, que no influye. Guitarra. Tenéis pues es que fijaros, yo voy fijando mucho en, en cómo se va cambiando el, el color de la batería. Si veis que va cambiando un poquito, es que vais haciendo bien las cosas. Vale, y ahora vamos a, a grabar para que escuchéis la diferencia que hay sin todos los delays y con los delays. Vale, entonces en es donde vais a apreciar que el trabajo que vais haciendo va haciendo cositas poquito a poco y al final gana en sobre todo en, en claridad lo ¿no? que es fundamental para, para que no suenen pues eso, esos pequeños retardos de delays que lo que te empiezan a ensuciar básicamente todo ¿no? y después de haber tenido un pues, no sé, montón de rato hoy con tus líos de que bien suena la guitarra, que bien suena Atlantea, todo enmarañarse y quitarse claridad Venga, vamos a grabarlo, ¿lo oís? y ya veréis la, la diferencia que hay. Cuando hacemos la, la comparativa de, del uso de delay o no, es la diferencia que se genera en sobre todo en la claridad de las cosas. ¿no? yo lo noto mucho. O yo me refiero mucho siempre a intento localizar el sonido de caja que tengo ya la caja, digamos configurada en, dentro del, de los micrófonos de batería y empiezas a ver al final, incluso los palos de entrada, como os he dicho, se nota. El delay con los micrófonos abiertos ¿no? empiezan a entrar los palos como un poco desfasados, ¿no? de, de los cuatro golpes de, de entrada. Entonces eh, en la caja se nota mucho que entra, que hace una especie de pss, pss, pss, pss, empieza a tener una cola rara y empieza a perder el cuerpo la batería. ¿no? Entonces ahí, ahí empiezas a notar que, que hay algún micrófono que está haciendo algo, ¿no? que está metiendo un residuo desfasado y, y le está añadiendo excesivo brillo. Porque como no, no, no añade el gordo de la caja, sino lo que las frecuencias de graves que, que añade a, a las frecuencias de la batería lo que hace es comerse por desfase esas frecuencias graves y empieza a añadir aparte de resonancia, se, empieza a quitarle, digamos, eh, sobre todo lo que es la, en la caja el, la presencia, ¿no? De, hay grande que tiene, que tiene que tener por los 200, 250, por 150, que es la que le da pues un poco de, de gracia a la caja, ¿no? Bueno, pues espero que... Que os haya servido, que, bueno, que la próxima vez que sepáis cómo se utilizan los delays o para qué se utilizan los delays de canal. Y, y bueno, pues un saludo a todos y espero que os sirva todo esto.